Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Quiero mostrarles lo que hoy presentamos a los medios de comunicación y, y a las aso asociaciones que nos acompañaron, a la UNAM, a Clear Channel, et etcétera, A todos los eh, que de una u otra manera están participando en Ecovice Ciudad de México. Hoy les presentamos, digamos que tres bloques. Primero, esto que son las nuevas o renovadas bicicletas Prácticamente eh, un nuevo lote que va a venir a renovar el parque de bicicletas de Covici, de estas más de 3.000, 3.200, casi 3.300 bicicletas que vas a encontrar, bicicletas nuevas en tus estaciones de siempre. Ahí vas a encontrar estas que se vienen a sustituir a las que ya se encontraban en, en situación pues ya no reparable, sino que era indispensable que nosotros compráramos ...estos nuevos vehículos. Se incorporan, pues, más de 3.200 eh, bicis a Ecobici. Y esta, que es la presentación que hicimos hoy... ...¿cuál es la diferencia? La diferencia es que esta es una bicicleta asistida. Es una bicicleta eléctrica, pero, ojo, esto es muy importante... ...porque leía yo en la cuenta de Twitter, en mi cuenta de Twitter... ...que nos estaban diciendo, oye, una bicicleta eléctrica en la ciudad y los peatones... A la hora que aceleres, pues es casi como una motocicleta. Pueden alcanzar velocidades que resulten peligrosas para los peatones. No. Esta es una bicicleta eléctrica asistida. ¿Qué quiere decir? La aceleración eléctrica te la da conforme vayas pedaleando. No tienes acelerador. Esta bicicleta no tiene acelerador. Esto que está aquí son simplemente las velocidades para efectos de la tracción eh, pero no es eh, una bicicleta eléctrica con acelerador. Este, reitero, no es un acelerador, sino es simplemente para la eh, velocidad que puede tener la resistencia, eh, depende si es subida o es bajada. Nos va a permitir esta bicicleta que trayectos largos sean mucho más sencillos de llevar a cabo, pero tiene un gobernador también, es decir, no permite que la bicicleta alcance una velocidad mayor a 20 kilómetros por hora. Prácticamente la velocidad de pedaleo que tú puedes llevar en una de aquellas, pero para las zonas con pendiente, para las zonas que tienen una elevación en el trayecto, esta bicicleta va a venir a darte un beneficio sustancial. La enciendes aquí, ahí está la bicicleta encendida, y entonces comienza esto, por eso dice aquí ASSIST, que es un mecanismo de asistencia, eléctrica para la bicicleta requieres pedalear, reitero no tiene acelerador como otras bicicletas que sí aceleras aquí directo, aquí vas a notar la asistencia al pedalear va a permitir que hagas menor esfuerzo y que puedas enfrentar las subidas de las zonas en donde ahora se tendrá este sistema en la Ciudad de México también presentamos hoy esta cicloestación que serán las cicloestaciones de las bicicletas eléctricas Aquí en la ciudad. Vale la pena que les comente que esto es punta de lanza en América Latina. Solamente hay un proyecto similar, pero es mucho más chico, el proyecto piloto, que se está realizando en Chile, en Santiago de Chile. Pero esto es punta de lanza la Ciudad de México en el lanzamiento de bicicleta eléctrica. No así en Europa, en donde ya se tiene en Madrid, se tiene en Copenhague, en, en Barcelona pero acá estamos pues nosotros siendo punta de lanza en América Latina. Les decía de estas cicloestaciones, este va a ser el funcionamiento de tu cicloestación, es una ciclo cicloestación con pantalla, aquí colocas y EcoBici con este símbolo eléctrico, lo que te está diciendo aquí, toma la bicicleta asignada en el candado, eh, la número 3, aquí estamos viendo que parpadea, la número 3, y tú ya puedes liberar la bicicleta y utilizarla. Es importante también decirles que para que tú utilices una bicicleta de estas, tendrás que ver del otro lado de la pantalla, de este lado de la pantalla, aquí tendrás que observar el mapa. Esta pantalla, que es una pantalla touch, va a desplegar un mapa, que es básicamente para que ustedes lo conozcan, es aquel que está allá, mira. Este mapa es el que van a ver en esta pantalla, y ahí te va a decir dónde tiene cicloestaciones eléctricas, para que si tomas una de estas, la puedas llevar hasta el otro lugar. Son 38 kilómetros cuadrados lo que abarca este polígono, por lo cual tú podrás utilizar una bicicleta de estas para estar comunicado en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación Miguel Hidalgo y en la delegación Benito Juárez. Tu recorrido puede ser mucho más amplio, porque ahora tendrás una bicicleta, Asistida. Este mapa que vamos acá es de las incorporaciones que tenemos solo en la delegación Miguel Hidalgo. En Miguel Hidalgo, a partir de esta implementación, tendremos 13 nuevas colonias que se suman a dos que ya estaban presentes, por lo que solamente Miguel Hidalgo tendrá 13 nuevas colonias en Ecovici. Eh, por ejemplo, ¿dónde vamos a estar con estas bicicletas? Vamos a estar en la zona de Las Lomas, pero también vamos a estar en Granada, vamos a estar en la parte de la torre de Pemex, vamos a estar en la colonia Nahuac, vamos a estar beneficiando aproximadamente a 80 mil personas con Ecobici, 80 mil personas, pero que además van a disfrutar de estas bicicletas, que son las bicicletas eléctricas del sistema Ecobici. Reitero, porque esto es muy importante, lo que nos estaban preguntando, si iba a tener... Eh, acelerador la bicicleta, no, así que los peatones también estamos pensando en ellos, estas cicloestaciones permitirán, como se permite que pueda ser usuario de un día, usuario de eh, más días de una semana y que puedas utilizar también el pago en línea para tarjeta de crédito, es decir, no solamente los usuarios permanentes de EcoBici, sino del otro lado tendrán esta, esta facilidad y le agregamos algo que es para que puedas cargar tu celular, está aquí, como lo están viendo, está colocado, este es un cargador de tu celular, en lo que realizas el trámite, o bien si tienes una urgencia de cargarlo unos minutos, aquí te vas a poder con conectar a cualquiera de estas estaciones que serán referente en la Ciudad de México para poder llevar a cabo tu operación. Así que, bueno, pues, cicloestaciones con multimedia cicloestaciones eh, con registro temporal, cicloestaciones que te van a permitir disfrutar de esta tercera generación de Ecobici. Este es el anuncio que hicimos hoy precisamente en este asunto de combate al cambio climático y nuestra suma a beneficio del medio ambiente. Una implementación que comenzamos a partir de ya, es decir, ya tenemos ahora nuestras plantillas de trabajo y que verás concluida esta implementación para el próximo mes de septiembre en el mes de septiembre, por ahí de mediados casi finales de septiembre estarán todas estas bicicletas en eh, las estaciones que se van a ocupar para su desarrollo eh, más o menos eh, serán en un número aproximado de 300 eh, 324 bicicletas las que vamos a incorporar pero después seguiremos trabajando con otras nos preguntaban si vas a requerir una tarjeta nueva o un trámite especial. No, es tu misma tarjeta de Ecovici, igual como hoy utilizas las rojas, vas a poder utilizar estas. Es exactamente tu misma tarjeta de Ecovici la que te funciona para esto que es Ecovici eléctrica, para ti en la Ciudad de México. Esta fue la presentación que hicimos hoy y que queríamos despejar esta duda. No tienen acelerador. Es bicicleta asistida, eléctrica, pero asistida. Ahí la estás viendo cómo funciona. Es el mismo pedaleo el que te permite que avances. Cualquier otra duda vamos a estar pendientes para resolverla. Muchas gracias.